Estamos de retorno a Bolivia, va a ser sede de la Eurolab y estoy en Santa Cruz, que permite la reunión de parlamentarios de Europa y también de América Latina. Se garantiza la seguridad para este evento. La reunión de parlamentarios de al menos 150 países de América Latina y Europa se desarrollará del 27 al 28 de febrero en Santa Cruz. Por ello, la policía elaboró un plan de seguridad, la cual inicia el 26 de febrero con el arribo de las autoridades y el desplazamiento de los mismos hasta los seis hoteles y finaliza el 1 de marzo. Son 150 parlamentarios de Europa y Latinoamérica que van a arribar a nuestra ciudad a partir de la. Presente jornada. Eh, igualmente unas 100 personas que adicionalmente eh, se eh, prevé de acuerdo al, al reporte de Cancillería van a ser sus eh, eh, asistentes, eh, acompañantes, de tal manera que eh, 250 personas eh, tienen que arribar a nuestra ciudad. Se va a dar toda la cobertura de seguridad en el arribo al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en el trayecto hacia eh, distintos hoteles de nuestra ciudad, seis hoteles en, en total, el Hotel Cortés, el Hotel Marriott, el Hotel Radisson, el Hotel... Casa Blanca, el Hotel Yotaú, entre los eh, hoteles que han sido eh, seleccionados para albergar a nuestros visitantes. La policía contará con al menos 10 vehículos, 15 motos, 3 drones, un vehículo y canes antiexplosivos. Se tiene previsto la llegada al día 26 de febrero del presente año al aeropuerto Virubiru. El desplazamiento tanto de las rutas principales como de las rutas alternas Está absolutamente cubierto con todos los dispositivos de seguridad, vale decir, tanto ostensibles como también por parte de las unidades especializadas, particularmente investigativas, en caso de existir algún acontecimiento que refiera eh, algún peligro para la seguridad de los dignatarios.